El proyecto que para Caspe tendría mucha importancia, como es el Puerto Seco. cuéntenos pues, pues, un poco botón, cómo saca. está ese tema. ¿eh? el del botón, que creo que lo tenías. El botón. Bueno, primero eh, tenemos que hablar de la feria, de la 37 edición de la Feria de Caspe, una de las eh, ferias señoras de la comunidad, eh, no solo por su antigüedad, eh, lo cual ya es un mérito en sí mismo. Eh, ...mantener durante 37 años vivo un certamen de esta naturaleza... ...sino también por el alcance que tiene 200 eh, expositores en, en estos tiempos... Eh, ...después de una crisis económica que ha afectado mucho este tipo de, de actividad... Eh, ...me parece algo digno de ser reseñado y por lo que felicito sinceramente... ...a la institución ferial y por supuesto al alcalde de Caspe. Una feria es siempre el escaparate de una zona... Eh, también el termómetro de, de, del tono económico, del tono social de esa zona. Yo siempre que he venido a Caspe y lo he hecho en muchas ocasiones, tanto en mi condición de presidente de la Diputación Provincial antes como en mi condición de presidente del Gobierno de Aragón ahora, he comprobado a través de la feria que el escaparate ofrece diversidad, variedad y que el termómetro marca siempre una temperatura muy alta en cuanto al tono económico, en cuanto al compromiso del empresario Caspolino con, con, con su pueblo, con su zona, con sus eh, gentes, Y eso, lógicamente, me satisface mucho. Eso es lo que eh, seguramente vamos a ver a partir de ahora mismo cuando empecemos el recorrido ferial. En cuanto a lo que usted me pregunta, al proyecto de Puerto Seco eh, es una idea que, que, que, que se tiene en Caspe que tiene el Ayuntamiento desde hace tiempo. Y eh, los responsables de Aragón Plataforma Logística... Analizando la idea, han comprobado que el ayuntamiento y que la gente de aquí acertaban plenamente porque es una idea que tiene mucho sentido. En fechas próximas, me consta que el alcalde va a tener reuniones con responsables de Aragón Plataforma Logística, con responsables del Instituto Aragón en el Fomento, para tratar de poner en marcha ese proyecto que consistiría en convertir a Caspe en terminal eh, marítima, por así decirlo, y por utilizar la terminología que utilizamos en el caso de la terminal marítima de Zaragoza, en terminal eh, marítima eh, ferroviaria, en este caso, de un eh, enclave eh, que podría eh, ser eh, muy determinante para el eh, comercio, de piensos para el comercio de materias primas derivadas de la agricultura y que, evidentemente, en caso de convertirse en ese puerto secuestro, al desarrollo del sector primario y al desarrollo de la fabricación de piensos o de otras actividades que aquí existen como, como adidas. Eh, se va a estudiar eh, exactamente qué es lo que tenemos que hacer porque plataforma, ahora una plataforma logística ya mencionado a Caspe. Eh, como el lugar donde sería más fácil eh, ampliar la nómina de plataformas logísticas de, de, de Aragón, de todas las que en esto dentro puede haber encima de la, de la mesa, eh, y se trataría de eh, seguir un poco el procedimiento de la terminal marítima de Zaragoza, de buscar la complicidad de empresas privadas que se sumaran al gobierno de Aragón en el contexto de plataforma logística para poner en marcha ese proyecto que creo que es muy importante para Aragón y que es muy importante para Kaspar. Un proyecto que necesita Cataluña unida a España. Que el bueno, he comentado antes que, que en este momento, mientras estamos aquí en Caspe, España está viviendo eh, seguramente el momento más eh, crítico desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, de, de toda la etapa democrática. Yo me atrevería a decir que eh, de más trascendencia eh, e incluso de más eh, difícil remedio que lo fue incluso el 23F, el golpe de estado del 23F de 1981. En este momento el Parlamento eh, está a punto de, de votar, no sé al final lo qué, porque una de las características de la crisis es que roza el desperpento en cuanto a la imprevisión, en cuanto a la improvisación, en cuanto a los cambios de ritmo. Yo creo que cada una de las decisiones que toman, que sea de cualquier naturaleza, tiene detrás una trampa. Yo no sé lo que se vota ahora y al final, eh, los medios de comunicación, cuando ya llegaba a Caspe, hablaban de una declaración unilateral de independencia. No sé lo que ocurrirá al final, sé en cualquier caso que será una propuesta nuevamente tramposa y el Senado de España está tomando eh, medidas para aplicar la Constitución, para utilizar las medidas que la propia Constitución prevé para su restablecimiento en aquellas comunidades autónomas donde eh, el gobierno autonómico... Ha decidido poner patas arriba el Estado de Derecho, ha decidido poner patas arriba la Constitución, ha decidido situarse claramente en el lado de la rebelión, de la insolución, de la eh, sedición, en el, el lado de la ilegalidad. Eh, el Senado eh, está debatiendo eso y yo, eh, sobre todo, deseo fervientemente que ante un desafío como el que se está planteando desde Cataluña, haya una respuesta unánime de todas las fuerzas políticas eh, constitucionalistas. Repercusiones en Aragón, evidentemente, más que en ninguna otra comunidad autónoma de España. Primero, por razones evidentes de proximidad, y segundo, porque es tal la interrelación económica que existe entre Cataluña y Aragón, han de tener ustedes en cuenta que Cataluña es nuestro principal cliente y nuestro principal proveedor, y a su vez eh, nosotros eh, somos el principal eh, cliente de Cataluña, el segundo proveedor de esta gran comunidad autónoma, eh, por esa razón las repercusiones eh, serán eh, en otra parte de España y siempre eh, calificadas en términos negativos. No se me ocurre ni un solo escenario en el futuro inmediato de Cataluña que eh, tenga repercusiones positivas para el golpe, ni un solo. Por eso es que Amar justifica la que nunca la implicación que debe tener Aragón, que debe sentir Aragón, que debe asumir Aragón, tanto desde el ámbito político como desde el ámbito social, tenemos que darle soluciones para este proceso que pone en quiebra, que pone en jaque la convivencia, que pone en jaque el Estado de Derecho en España, pero que va a afectar a nuestra comunidad autónoma. Por eso hay que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Servicio de la recuperación de la normalidad legal, institucional y democrática de Cataluña. ¿Qué cree usted que falló ayer? Parecía que había una solución, para aplicar a unas elecciones, finalmente no. Y por otro lado, ¿cómo cree que debería ser la aplicación de esa resolución? Porque dentro del partido socialista también hay distintas voces o matices. Mire, yo no soy experto jurídico. La verdad es que en este caso creo que no hay ningún experto porque por suerte hasta no se había tenido que aplicar ese artículo 155. Yo creo que, que, que nadie es capaz de... de, de prever con acierto y con precisión qué es lo que puede ocurrir en cada uno de los escenarios eh, imaginables y qué efectos puede tener la aplicación del 155. Yo de eso no, no le voy a opinar porque me declaro absolutamente incapaz de hacerlo. Primero por razones de, de, de, de desconocimiento técnico y segundo porque creo que nadie es capaz de prever realmente los efectos que todo esto va a tener, salvo que vamos a pasar un tiempo, me temo que más largo que corto. De, de, de, de problemas, de, de, de, de, de quebrantos, de, de desasosiego y de inquietud. Eh, lo que sí tengo absolutamente claro es eh, que se aplique como se aplique debe hacerse desde una unidad de todas las fuerzas eh, institucionales eh, mantenida contra viento y marea. Ese es el principal requisito a mi modo de ver de que eh, la aplicación del artículo que permite restablecer la normalidad democrática y la constitución eh, al final tenga éxito. ¿Pero cree que sería un error aplicarlo sin las propuestas que está haciendo el Partido Socialista que suavizarían de alguna manera esa aplicación? Yo creo que eh, Desconozco que no sé cómo han evolucionado en los últimos minutos las negociaciones que había en el Senado. Yo creo que al final, como no puede ser de otra forma, el Gobierno, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, el resto de las fuerzas que ponen por encima de todo la Constitución, más allá de sus intereses electorales, llegarán a un acuerdo. Nosotros compartimos el punto de vista que sobre este asunto tiene el Ayuntamiento de, de, de Caspe y todos los sectores económicos afectados por esta medida, que nosotros creemos que, que es profundamente equivocada tratándose de algo que es competencia autonómica, eh, lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo es eh, insistir a que el gobierno de España y sobre todo ante nuestro propio partido de que se eh, module la aplicación de esa norma y hace posible que se elimine la aplicación de esa norma y lo que tiene de negativo para eh, el sector eh, de deportivo, para el sector de la casca que para muchos de los sectores de la economía casporina que crean y que y que Vale, ya al alcalde, por favor. Sí. Una feria muy consolidada. Yo quiero agradecer a Javier de que en un día no tan complicado como hoy se ha desplazado a nuestra ciudad para su inauguración, la verdad que es un día como dice él, un poco extraño. Para nosotros suponer escaparate que para la comarca del Bajo Aragón Caspi para la comarca del Bajo Aragón histórico, Ten en cuenta que al final somos casi 50.000 personas que pueden venir a Caspi para ver nuestra feria. Para nosotros supone un escaparate maravilloso. Hemos, hemos estado ante 37 ediciones haciendo la feria el año 1981. Y, interrumpidamente, hay que tener en cuenta que tenemos 15.000 metros cuadrados, de los cuales 1.000 son cubiertos, más de 200 expositores, más de 30.000 visitantes. Para nosotros supone un gran impacto económico, no para ahora, sino también para el futuro.